Saludarlo a que después no te queje. Espero que estés ahí conectada, como me dijiste. Y a propósito de la guarana, me, me tiró el Jimbe viva, de que la guarana está llena de basura. Francia, ponme ahí, que raro que tú hablaste conmigo y no me pusiste. Que la guarana tiene mucha basura. Parece que todos los pueblos, por el asunto del toque de queda, aunque debo decir que en La Guarana no se, coge, no se recoge basura de noche. Aquí en Macorís sí se impuso que una gran cantidad de la basura en diferentes barrios se recoge de noche. A la gente de Villa Linda me informó uno de los encargados de la recolección de basura que ya van para Villa Linda mañana, que me mantengan informado y ya le dije que en la urbanización... Eh, ¿cuál urbanización es? en la urbanización hay que anotarlo porque después se le olvida todo a uno en la urbanización Almanza, en los Prados y en otros sectores más se han descuidado con la basura bueno, finalmente el gobierno autorizó que el candidato presidencial opositor del partido revolucionario moderno, Luis Abinader instale Cuatro hospitales temporales. Uno en La Vega, que lo va a instalar ya esta semana. Y va a instalar otro en el Gran Santo Domingo. Y me parece que otro en Barahona. Había la queja, la discusión de que el gobierno no quería otorgarle los permisos. Uno iba a ser aquí. ¡Qué látima, Que Entonces el gobierno se negó. Mire, yo, yo digo que esta gente con Macorís tiene una desgracia. Porque el primer hospital que se quiso instalar que quiso Luis Abinader instalar. Era aquí en San Francisco de Macorís. Y miren cómo está esto cundido. ¿Por qué lo rechazaron? Gonzalo dice que va a buscar tres aviones de medicina y de cosas para China. Bienvenido. Y si Guillermo Moreno quiere, eh, bienvenido. Y si Leonel Fernández quiere, es eh, que el país necesita, el pueblo necesita medicina, necesita kit, necesita pruebas, necesita mascarilla, necesita guantilla, necesita de todo. Y si los políticos, aunque quieran coger cámara quieren regalar, pues no vamos a rechazar. Claro, hay que estar consciente de una cosa. En las sociedades organizadas, aunque usted alguna cosa la pueda eh, donar al margen del gobierno, el gobierno es la máxima autoridad, vamos a estar claros en eso. El gobierno es la máxima autoridad en, en, en muchas cosas, en otras en otra, tú puedes, si quieres donar cosas, tú las donas y no tienes que verte de, de gobierno. Aquí tenemos al doctor Huáscar López. Buenas tardes, Huáscar. Hola, hola, hola, buenas tardes. Gracias. Oye, está el poderio, la situación que hay? Esto es difícil y la forma de transmitir este programa es medio difícil, Huáscar. Ese rechazo, ese ya no sé si está escuchando allá esta llamada. San Francisco de Macorís está íntimamente vinculado a esta tremenda de Europa que se vio Y por otra parte, el descuido que tiene el gobierno para responder mantiene la crisis, las posibilidades de que las prescripciones continuas de la Medina se conozcan en el tiempo se conozcan en el pie, es decir, una crisis y una agravación de esa pandemia, tomando el método el convencional de la emergencia periódicamente, provocaría las elecciones no se realizaran en esas condiciones, él permanecería en el gobierno para tratar de manipular, mantener una campaña política unilateral de la Ofacción. Es así, Huaca, pero eh, eh, esto es una cosa que, bueno, ya eh, eh, hay un consenso, señores, de que las elecciones eh, se van a posponer la mayoría de la gente entiende que debe de realizarse el 12 de julio el 12 de julio porque el 17 de mayo sencillamente no es posible realizar esas elecciones el país